Buenas a todos mis amigos del canal del mensaje del Dios Todopoderoso ¿Cómo les ha ido? Bueno, les cuento, les cuento que hoy les tengo una sorpresa Estaba yo buscando, o mejor dicho, estaba arreglando Quitando un montón de archivos que se acumulan con el tiempo Y me encontré con una grabación del 2015 una grabación en la cual yo predicaba en una, de, en una casa y pues esa grabación se grabó en vivo no tuvimos tiempo de arreglarle nada tal como se oye con todos los ruidos y con todas las imperfecciones y pues dije voy a publicarla porque es, es una grabación aunque está un poquito incompleta al principio pero se entiende muy bien, entonces quise compartirla con ustedes mis hermanos espero no sean tan, tan críticos en cuanto a los ruidos y sobre todo eh, disculpen porque eso fue del año 2015 y, y fue de una forma muy coloquial, muy informal que se hizo, una se compartió la palabra entonces bueno vamos a orar para que esa grabación eh, a quien, a quien Dios quiera que de pronto le sirva, eh, o a todos. Eh, en todo caso fue con mucho cariño que la, la vamos a, a compartir. Bueno, entonces vamos a cerrar los ojos y a, y a entrar en el, en el ambiente. Bueno, amado Dios, Padre Santo, Padre Celestial, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, una vez más, por permitirnos, Señor, eh, publicar en este espacio la palabra del Señor. Y no solo publicarla, sino compartirla, Señor. Padre, que esta palabra sea, eh, pues no es perfecta, no está bien dada, no está bien planeada. Pero Señor, quise compartirla con todos ellos para que pues vean cómo eh, tú me has cambiado, Señor. En todo caso, Señor, gracias, Padre Celestial. Esta, esta, en, esta, en esta grabación se trata sobre el tema de la ley y la gracia. Se trata de la diferencia que hay entre la ley de la, de la carne y la ley del espíritu. Que el Señor Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino vino a completarla. Vino a... Eh, anular el pacto anterior, que era imposible cumplir porque por la ley nadie podía salvarse ni nadie podía cumplir la ley y abolió ese pacto pero sin excluir la ley, sino al contrario ahora nos dejó la ley del espíritu que es más austera todavía, pero es más fácil de cumplir porque si nosotros tenemos al espíritu de Dios morando abundantemente en nosotros el mismo Espíritu de Dios nos ayuda a cumplir esa ley el mismo Señor Jesucristo su Santo Espíritu nos ayuda a cumplir esa ley porque en nuestra carne no podemos cumplirla entonces si alguno está de pronto sintiéndose en condenación en acusación porque no puede por su propia fuerza por su propia voluntad cumplir los mandamientos no se preocupen nadie los ha podido cumplir el único que los pudo cumplir fue Dios ¿y por qué los cumplió? porque él no tenía pecado nosotros los seres humanos todos tenemos pecado porque lamentablemente cuando ocurrió lo del el Edén en el paraíso Adán y, la, y Eva fue tentada lamentablemente el pecado entró en el hombre y desde ese momento nosotros tenemos pecado el pecado morando en, en nuestra carne, mas no en nuestro espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que crucificar? La carne. Pero Cristo ya la crucificó. Cristo ya resucitó. Nos hizo resucitar junto con Él. Por lo tanto, somos nuevas criaturas. No podemos aceptar la condenación ni la acusación del enemigo. Solo podemos aceptar que Cristo ya cumplió el pago por nuestro pecado, por nuestra justificación, lo que sí debemos hacer todos los días es si hemos cometido faltas, eh, alguna otra eh, mal, maldad, acudir pronto a arrepentirnos y a que la sangre del Señor Jesucristo nos lave y nos limpie, nos justifique y nos eh, santifique, de resto, no hay por qué sentirse acusado ni aceptar condenación el único que puede acusar y condenar es el diablo y sabemos que él ya está atado y que nosotros no, no tenemos es que resistirlo a él y simplemente vivir la vida para la cual él es, el Señor Jesucristo nos resucitó junto con él ¿OK? así que en Jesucristo sí podemos ser santos en solamente en Él somos justificados y nuestro espíritu es justificado porque Él se santificó a sí mismo y nos santificó a nosotros bueno entonces amado Dios que esta palabra sea rema en las vidas de todas las personas que la escuchen que no se fijen tanto en los defectos sino de pronto en, en, el, en el objetivo que tiene esa grabación Padre Santo, graba en nosotros, Señor, lo que sea del Espíritu, lo que no sea del Espíritu, desechémoslo, Señor. Bueno, y empecemos, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a la grabación. Eh, por favor, no se les olvide suscribirse y darle me gusta, por favor, si les gustan estos audios y quieren que sigamos publicando, por favor, respáldelo. Bueno, y sin más que eh, alargar, empecemos. ...su cita y asciende a su padre. Ahí es cuando ahora sí viene el ministerio de, en el Pentecostés, que, que se reúnen todos y empiezan a caer esas como lenguas de fuego, empiezan a manifestarse en las lenguas del Espíritu Santo como lenguas de fuego no quiere decir que vino el fuego porque el fuego, no todos sí, no. salían chamuscados sí, sí, sí. <risa> no como lenguas pero porque Dios antiguamente digamos cuando él veía que alguien pecaba digamos, él lo, lo cortaba o sea lo porque digamos, Dios por la ley porque era ojo por ojo sí, sí, y el diente el por diente sí, sí. y porque ellos tenían que estar en la ley y Dios se mostró como un Dios justiciero celoso y, y era el, el, el, el eh, Jehová Sí, entonces tenía que mostrarnos la ley para nosotros poder entender la gracia. Si nosotros no nos dan la ley, no, no hayamos diferencia en la gracia. ¿La gracia que era? Lo contrario a la ley, era el perdón, salvar la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Es cuando nosotros nos predican el Evangelio o nos predican... Bueno, no digamos el Evangelio, porque es que la verdad, el Evangelio está, está escaseando mucho por estos tiempos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros entendemos que no nos están predicando la verdad? Porque solamente nos van a predicar de la ley. Mire, solo le van a leer los diez mandamientos. No tentarás al Señor, no sé qué, no, o sea, todos los diez mandamientos que, que ahorita nos, no, se me olvidaron eh, Padre, Padre. que los primeros cuatro son contra Dios y los últimos seis son contra el hombre, ¿sí? Entonces nos han enseñado que usted no puede incumplir ningún mandamiento, ¿cierto? Pero resulta que todos los incumplimos porque es que no hay nadie que pueda decir que cumple los diez mandamientos nadie el que lo diga, el que lo diga es un soberano mentiroso ¿no? porque nadie puede decirlo, ¿cierto? nadie porque lo dicen romanos dice no hay ni uno justo que pueda decir yo soy bueno porque es que todos somos malos ahora, ¿por qué fue dada la ley a los hombres? para que el, el hombre se viera a sí mismo como un hombre pecador si yo no me veo como una persona pecadora yo no he entendido realmente y hay un problema en mí ¿si ¿Sí entienden? hay un problema porque resulta que la ley fue dada para eso para que el, el hombre no se podía justificar a sí mismo el hombre estaba en pecado todo el tiempo entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona dice que es buena, por eso los fariseos? Dice que es buena, dice que hace todo, que yo no le hago mal a nadie, que yo tal cosa, sabe que esa persona no se ha hallado a él mismo, porque no ha buscado por dentro la maldad, no se ha conocido a sí mismo, no se conoce a sí mismo. Entonces, ahí vemos que la verdad no está en él. Entonces, ¿qué pasó? La ley muchas veces nos las están predicando como si fuera la verdad y ese es el error tan grande en el que están las personas la confusión, ¿sí? porque resulta que a usted solamente le dicen cumpla los diez mandamientos que eso fue lo que ordenó no señor usted puede estar cumpliendo los diez mandamientos pero es un fariseo porque solamente usted está por fuera se muestra limpio pero por dentro está lleno de problemas porque resulta que usted, usted en, su, en el secreto es cuando Dios ve cómo es usted. Y en el secreto usted hace, puede, bueno, puede ver pornografía, puede masturbarse, puede hacer muchas cosas, ¿sí? No, es, no le estoy diciendo que, claro, eso es malo, es malo, si, si, ¿por qué es malo? Porque usted está engañando a Dios. Me está manchando al espíritu. No, el Espíritu Santo no lo mancha usted porque resulta que nosotros, ¿dónde tenemos la comunión verdadera con el Señor? ¿En nuestra carne? No, Nos, en nuestro espíritu. Ahora, un espíritu inmundo no puede poseer su espíritu. Lo que sí puede hacer es poseer su carne. Entonces, ¿qué pasa? Por eso dijo Pablo... Me detesto a mí mismo, miserable de mí, este cuerpo, ¿cuándo escaparé de este cuerpo de muerte? Porque el querer hacer lo bueno, quiero, pero hay algo en mí que no me obedece. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó? ¿Sabe por qué no le obedecía? Porque él obedecía más a sus instintos carnales que al espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Si yo obedezco más a mis instintos carnales, el espíritu no está en mí y yo estoy mintiendo. En cambio, cuando el Espíritu está en mí, yo las cosas del Espíritu es lo que me satisface y las cosas de la carne me pudieran satisfacer, pero yo dejo las cosas de la carne por el Espíritu porque el Espíritu es el que me da vida a mí, la carne para nada aprovecha. ¿Cómo yo voy a saber eso cuando a mí me predican la verdad? ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad es la que me da a mí libertad, la que me emancipa del pecado, o sea, la que me aleja del pecado y de la ley y me hace vivir como una persona libre. Entonces si a mí me predican eh, ley, me están llevando a condenación y no me están diciendo que la gracia es la que me viene a, a perdonar las deudas y que me da la libertad entonces ¿qué pasa? si a mí me predican solo arrepiéntase arrepiéntase y el otro sermón es lo mismo, vuélvase a arrepentir y usted se la pasa arrepintiéndose y arrepintiéndose y ¿sabe qué es lo que pasa? usted está en una cárcel usted está esclavo de cumplir unas reglas que usted por sí mismo es incapaz de cumplir por eso fue que el Señor Jesucristo en Hebreos dijo el, el pacto anterior queda abolido y, y, y queda totalmente eh, anulado Es necesario que el vino y dijo el nuevo pacto que está en Hebreos ¿Y cuál es el nuevo pacto? Pues el nuevo pacto es que el Señor Jesucristo vino y me, me libertó Me libertó, fue y murió por esos pecados pasados, presentes y futuros entonces, ¿qué pasa? A usted le están diciendo que no, que usted no, usted no, usted nunca, o sea, le están diciendo, no, mire, usted tiene que ir a, a, a tantos encuentros para ser libre usted tiene que ir a, a, al discipulado usted tiene que ir al liderazgo usted tiene que ir al instituto bíblico porque si no usted no va a ser nunca o sea usted jamás así se arrepiente y se arrepienta miles de veces sabe que nunca va a ser lo suficientemente buena persona para que Dios lo acepte a usted esa es la mentira en la que el diablo tiene sumergida a la gente en las iglesias y los tienen embolatados todo el tiempo, yendo a encuentros, yendo a, al posencuentro, al reencuentro, y usted jamás es libre, pero usted si sí va y deja su dinero allá porque eso cuesta plata, y entonces usted llega a su casa y resulta, que usted se, perdón, no estoy diciendo aquí yo sé que no, no hacen eso, pero usted sigue con la misma atadura que tenía, y antes peor, peor porque el espíritu el mundo viene y se enseñorea de usted peor y se ríe en su cara. Y usted dice ya, y está como Pablo, como Pablo dijo, porque Pablo lo no estaba diciendo, como Pablo dijo, que miserable de niño, qué voy a hacer con esta tabula O sea que nadie te... no <risa> digamos, la afirmación, digamos. Que... Exacto, entonces, ¿qué pasa? Que, mire, lo que están haciendo con esos encuentros es el infierno mismo. ¿Por qué? Porque resulta que en el infierno, si usted se, no se salva, si usted se va al infierno, usted si usted era borracho, usted todo el tiempo le va van a darle una no, botella para que se siga emborrachando, emborrachando, emborrachando. ¿Y qué es lo que está pasando en esos encuentros? Arrepiéntase, nada, no pasa nada, usted hace todo lo que le dicen, usted va y eso, ¿sabe por qué no pasa nada? porque usted no ha entendido, usted no le ha explicado qué es verdaderamente la gracia sobre gracia que el Señor Jesucristo vino a derramar, que es el perdón de pecados, que es que ya yo no me puedo seguir arrepentiendo toda la vida de lo malvado que, es, que soy. Porque ya el Señor Jesucristo pagó esa maldad en la cruz del Calvario, usted lo que tiene es que dejar que Dios lo saque de, ese, de esa carnalidad y venga mi amor, venga mi hijito, venga hijo mío, porque Dios lo trata a uno así, porque nosotros somos hijos, nosotros no somos esclavos. Y cuando uno es hijo, el Padre tiene misericordia de uno. Y le dice, mire, venga para acá, usted ocúpese en esto que si sí aprovecha, lo dijo Pedro. Si estas cosas hacen, nunca estarán sin provecho. ¿Cierto? Si estas cosas hacen, o sea, predique la palabra, dedíquese a las cosas de Dios, de vaya, mire cuánta gente no está deseosa de que le prediquen estas buenas nuevas de salvación y resulta que ni uno, a uno mismo se las ha predicado. Porque uno está confundido. Entonces, si, si a uno le está predicando todo el tiempo, arrepiéntase, arrepiéntase, vaya tal cosa, libérese, o, No, le falta tal le, le falta, le falta, no sé qué, y nunca es completo. O sea, es que Dios tampoco, Dios no, no escucha repeticiones. Dios Exacto. Nunca, nunca escucha repeticiones. Dijo, dijo. escucha. Cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en los cielos como aquí en la tierra el pan nuestro de cada día dándolo hoy perdona Señor nuestras deudas así como nosotros perdonamos las deudas a nuestros hijos y no nos dejes caer en tentación mire, ¿por qué digo el Señor eso ahí? En el... no nos dejes caer en tentación más líbranos del pan quiere decir que ¿Éramos perfectos? No, somos imperfectos pero redimidos por la sangre de Cristo Jesús somos santos en Cristo Jesús somos santificados ¿cierto? somos justos en nuestro espíritu somos justificados si obedecemos la verdad pero como la verdad no escasea no nos la dicen cuál es la verdad entonces ¿qué verdad obedecemos? ¿la ley? la ley no es la ley no es el mandamiento de Jesucristo, que era, res, recibanme a mí, búsquenme a mí, Jesucristo, yo soy la puerta. El que, el que viene y entra por esta puerta hallará buenos pastos y, y, y, y estará bien, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? La puerta está escondida. Jesucristo no se ve por ninguna parte porque Jesucristo realmente no es aquel Jesús que nos están mostrando que, que, no, se canse, que no se sacia de pedir plata. ¿Sí? ¿Es Jesús? ¿Es Jesús nunca pidió dinero. O sea, todas esas es lo que perdón, perdón, eh, tranquilo, tranquilo, esas, se puede hablar. Todas las <risa> grandes iglesias, todo eso, lo que yo, yo siempre me llevo a eso. Mm. Eh, eso solo los, como dicen Apocalipsis, los, los engañadores. Amén. Los, los postreros tiempos se les faltarán falsos cristos falsos profetas, y harán mercadería de vosotros con palabras palabra, fingidas. La palabra de Dios se harán ricos. Y se, y, y el, Pero malditos los que caen en la palabra de Dios. Claro, y dice, y Dios les da un poder engañoso para que eh, crean la mentira y no se salve. O sea, porque, a ver, porque si a usted no le predican la verdad, y fuera de eso usted no se esmera por conocer la verdad. Porque, ¿qué dice el Señor? Buscad y hallaréis, tocad y se os habirá eh, eh, Llamad y se os responderá Todo el Señor Entonces, ¿qué pasa? Si uno, uno, uno sigue en esa cuestión y sabiendo que no le da ningún resultado Y uno sigue ahí, pues el, el, el culpable es uno el culpable es uno porque el Señor dijo que, que, que en estos postreros tiempos ninguno enseñaría a, a, a su hermano a conocer a Dios sino que todos lo conocerían porque Dios había grabado en el corazón las tablas donde nunca se borraría quién es él y, y mire, y todos ahorita, todo el mundo sabe que existe Dios hasta los ateos saben que existe Dios ¿Cierto? el mundo sabe que Dios existe, que si sí, Dios nos creó, Dios esto y el otro, entonces ¿qué pasa? pero es que es muy diferente saber que existe un Dios a, a, a tener una comunión verdadera con Él, pero ¿cómo te podremos tener comunión con Dios si nos han ocultado la verdad todo el tiempo? Entonces, ¿sabe qué? Estamos como el pueblo de Israel, todo el tiempo esclavo, esclavo, esclavo. Nunca sale esa esclavitud, nunca salió de la atadura, nunca salió de... de mejor dicho, cada vez está peor. En vez de, de ir evolucionando y ya, ya tener libertad y ir a liberar a otros, entonces sigue, sigue esperando que lo liberen y lo liberen. No, el Señor dijo, a todos los que creen estas señales le seguirán en mi nombre, echarán fuera de demonios, impondrán las manos y los enfermos sanarán, resucitarán muertos, harán milagros. Pero a los que creen en quién? En Jesucristo. En Jesús, es el que hay que creer. Buscar la cobertura de quién? Cuál cobertura? Usted no necesita tener una cobertura para ir a predicar la Palabra. Usted no necesita que, que un hombre le, le, le, le unja a usted para usted ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Usted lo único que necesita es creer en Jesucristo y, y, y creerle a Él y e, e ir y hacer lo que hizo Dios con usted, vaya dígaselo a otro. Y eso es todo, Dios lo respalda. No más. Si usted para echar fuera un demonio, esto es lo único que tienes que decir. En el nombre del Señor Jesucristo sal fuera y ahí espíritu. y tú sal de ahí y se va, pero crea en Jesucristo, crea en Él, Él, él nunca lo, nos dejó, Él nunca nos va a dejar a uno, siempre Él está con uno, entonces nosotros lamentablemente nos han engañado, nos han vendido un evangelio. Eh, ¿Y cómo hace una persona? ¿Cómo, o sea, cómo hacen las personas entonces para, para.? Si todo es engaño y todo, ¿cómo hacen las personas? Digamos, para. para saber la verdad. Bueno, pues mire, eh? son pues pues Tienen lo, que yo predicar. Creo que, la verdad es en todo esto. Claro, la, la verdad, verdad es verdad. todo esto. Pero entonces, por eso, ahí eh, engañan mucho a la gente con muchas cosas, con muchas, con muchas, muchas, muchas cosas. Pero, no pero entonces las personas también están siendo engañadas y cómo hacen las personas para pensar ¿no? porque están con los ojos vendados exacto, dice que el Señor Jesucristo lo dijo, mis ovejas oyen mi voz ellas no seguirán a un extraño sino me seguirán a mí no seguirán a un asalariado, porque el asalariado ve que las ovejas están eh, eh, siendo devoradas y no hace nada ahora ¿cómo sabe usted que es un lobo, y no, y no una persona que realmente le está predicando la verdad. El lobo viene por la ventana, se mete y va y agarra las ovejas, y las esquila, y les quita, y las hiere, y les hace miles de cosas, y, y muchas cosas están pasando ahorita, muchas cosas están pasando ahorita en, en muchas partes, y uno lo está viendo, y uno ve todos esos testimonios, que nada tienen que ver con esta palabra, y sigue uno ahí, sigue uno ahí como un correo, cuando el Señor dijo, las señales en los posteros tiempos habría la apostasía que no, que, que cuidado con la apostasía ¿qué es la apostasía? la apostasía es devolverse de la verdad del Señor Jesucristo e ir a escuchar otras doctrinas que nada tienen que ver con esta palabra con lo que dijo el Señor ya no más, el solo hecho de yo escuche, darme a, a escuchar cosas que son humanismo, psicología eh, ciencia eh, Nueva Era Ya, ya, ya, ya sabe que ya me desligué Como dicen Gálatas 3 Gálatas 3 Dice Pero ¿Quién os fascinó para desligar desligaros de la verdad A quien vosotros fue presentado Jesucristo? ¿Qué fue lo que les fascinó? la luz allá de la, de la discoteca que parece una discoteca las bailarinas que ya no son danza, danzarinas sino bailarinas ¿qué fue lo que nos motivó allá a estar allá? ¿Dónde está, mi, mi, ¿dónde está la santidad? ¿dónde está la consagración? porque si en una discoteca se puede hacer un culto porque si, si dice Daniel dijo cuando esté la abominación desoladora en el templo ya llegó la voz, ya llegó, ya llegaron los últimos tiempos y que hemos estado viendo política en, en, donde se predica la palabra. Estamos viendo eh, multinacionales donde se predica la palabra. Estamos viendo que gente vendiendo, traficando en la misma iglesia donde se predica la palabra. Esa es la abominación desoladora. Nosotros, una iglesia que esté eh, eh, haciendo esas cosas ahí ya no puede estar usted ahí usted no puede estar, ¿por qué? porque ahí, ya, ahí no estás. puede que algún día haya estado en la presencia del Señor ahí, en ese lugar pero el Señor dice, salid de ahí, pueblo mío salid de ahí para que no reciban las plagas que voy a echar sobre esa gente entonces, entonces ¿uno qué tiene que hacer? no, váyase ya, salga de ahí mucho, miren yo la quiero a usted mucho líder pero miren, no yo no puedo vender al Señor Jesucristo. Yo no puedo dar mis oídos a escuchar lo que están predicando. Ahora, cuando el Señor puso una visión, eh, ¡ay que no que eh, obedezcan a la visión! Pero a la visión de quién, de un hombre. ¿Cuál visión? Si es que la única visión es esta palabra, pan donde están todas las palabras que, Dios, que Jesús habló. Entonces, si a mí me predican solamente ley, arrepentimiento y, y arrepiéntase y, y deme plata, y no sé qué, y eso, qué pena, ahí no está la, la ni está el perdón de pecado, ni está la gracia, ni está nada. A mí me tienen que predicar completo, a mí me tienen que decir, si sí, usted, Cristo murió por usted por su pecado, porque usted era eh, así, ya sabe, pero sabe que la buena nueva salvación es que usted también es merecedor de la salvación, si se arrepiente y recibe al Señor Jesucristo en su corazón y sigue con Él por el resto de su vida, porque es que Jesús no es, Jesús no es un bombero que viene aquí a rescatarlo cada vez que usted le embarra, no, es una comunión verdadera con el Señor. Porque dice a todos los que permanecieren en mi palabra serán dignos de ser mis discípulos. A los que permanecieren. Lo mismo dice en Apocalipsis a los que permanezcan en mi palabra. Si ustedes permanecen en mis palabras, en mi palabra, en mis mandamientos, seréis verdaderos. Y el Señor sabe quiénes son suyos. Entonces dice, si la palabra del Señor ya no ya no la hay en las iglesias, pues tiene usted que, que congregarse con su familia y venga, le damos esta palabra a, a poder entender esto como es. ¿Cierto? Y así sea una, pero minúscula iglesia, pero hombre, donde se predique la verdad, donde verdaderamente a usted le estén dando alimento sólido, no, no galguerías porque dice, las viandas para nada han aprovechado, las viandas lo que hacen es que si usted se llena de todas esas falsas doctrinas, cuando venga una persona predicando la verdad, usted va a decir, no, eso no es, eso no es, eso no, es. no, porque, no porque mire, allá en la iglesia donde yo voy, allá a mí sí me ministran y a mí me hacen llorar, allá sí lloro, allá sí es mi corazón, sí se duele pero es que el hecho de que a usted le prediquen para que se duela su corazón esa no es la verdad ahora si usted le predican una cosa donde le están haciendo una exhortación y, y usted le está, le está como así sintiéndose pues hombre, revísese a ver qué es lo que está pasando con su vida y si le molesta lo que le está diciendo el predicador bendito sea, porque quiere decir que por lo menos ese predicador ahora sí le está diciendo Sí viene de Dios, si sí le viene diciendo algo para que cambie su vida. ¿sí? Entonces, eh, eh, la verdad, la verdad, la verdad realmente por estos tiempos está escaseando. Entonces, la verdad es, es Jesucristo, el mandamiento de Jesucristo. Dice que si yo, a mí me predican la verdad, mi espíritu se vivifica se vivifica, y si mi espíritu se vivifica, entonces mi espíritu está siendo justificado porque estoy obedeciendo a la verdad, pero ¿cómo obedezco a la verdad y nadie me la dice? si ni el mismo predicador la, la sabe, la verdad está aquí, la verdad es Jesucristo, la verdad es que Jesucristo murió por usted siendo usted pecador, no merecía vivir Pero el Señor fue y murió por usted y esa sangre lo limpió a usted de todo pecado Ya usted el enemigo no puede venir a enseñorearse de su vida Si se enseñorea su vida es porque usted no se ha levantado con la autoridad del Hijo Y decir, mire, yo soy hijo, soy hijo de Dios ya no, no tengo por qué estar padeciendo enfermedad, ni pobreza, ni escasez, ni ruina, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque, mire, tengo un, un Dios que me lo... Pero es que él venció en la cruz del Calvario. Pero ¿por qué viene a enseñorearse si un pecado de mí, de, de mi carne, cuando Cristo Jesús lo, los crucificó todos en la cruz del Calvario? ¿Sabe por qué? Porque usted no quiere obedecer a la, a la verdad espiritual. ¿Por usted no quiere leer esa palabra, escudriñarla y ver que ahí está el Señor Jesucristo y que si usted encuentra al Señor Jesucristo, bingo, encontró la verdad? Es que la verdad es encontrar a Jesucristo acá, no encontrarlo allá en esa iglesia, ni en la otra iglesia, donde solo le piden plata donde solo lo hacen trabajar eh, todo el domingo allá de Ujiel y que, que, que atienda a todos estos siempre por su milagro sí. y no le enseñan a rendir un culto verdadero a Dios porque el culto verdadero a Dios es, es ir verdaderamente y uno arrodillarse ante él y decirle Señor gracias por la salvación, gracias por mi vida, gracias por todo esto gracias por usarme y cualquiera puede ser usado si le predican de verdad el evangelio. Amén. Cualquiera. Y en cualquier momento. No, eso es mentira. Que solo el, allá el líder, solo ese tiene los dones. Eso es falso. Todos, todos, dice a todos los que creen, pruebe su fe. Pruebe su fe. Pruebe algún día a hacer una liberación y verá que el, que el Espíritu se somete a lo que usted dice. Se somete. Dice, si tú, si tú, o sea, si nosotros tenemos la fe en el verdadero, seremos verdaderamente libres. No en el pastor, no en el líder, no en una persona. Yo no tengo por qué estar pidiendo que oren por mí. Entonces, ¿dónde está mi fe? ¿Entonces en quién he creído? Que venga y me impone la mano. Venga, tóqueme. Ay, tóqueme, por favor, tóqueme, tóqueme. ya lo que pasa que no lo tocan a uno. Sí. Que no necesita tocar a nadie ni que nadie lo toque ni nada. Mire, este simplemente lo que usted ministre es lo que toca a la persona. El Señor Jesucristo cuando lo de la mujer del manto supo que lo había tocado. Y entonces, pero señor, cómo no te van a tocar si todos estamos aquí apretujados y cómo no te van a tocar. Ah, no, pero es que poder salió de mí, Delicia. cierto. Entonces, eh, usted no necesita estar toque-toque, no, tenga más bien cuidado, dice, no pongáis las manos con ligereza, ni tampoco deje que se las impongan con ligereza. Si verdaderamente el Señor es espíritu, ¿usted por qué lo hace? tiene que necesitar que lo toquen, o que lo empuje o que le den un... <risa> con un <el> trajo viejo. <risa> <¿Por qué? risa> No, es que que, que con un trapo eso cuando lo empujan a uno así, tenga cuidado porque eso, eso eh, mire el Espíritu Santo se muere en el orden y jamás va a ir a hacerle daño a alguien o sea, no te hace daño, Dios no hace esas cosas Dios lo toca a esa uno, ya le toca todo y uno sabe que vino el Señor y lo tocó porque lo quebrantó, lo volvió nada, se arrepintió, mire, y si estaba haciendo algo malo, eso uno va rápido y lo arregla, porque uno quiere servirles a Él, agradarle a Él. Y, y, y el arrepentimiento es maravilloso porque en el mismo momento que usted se arrepintió ya. Como le ocurrió al, al, al que estaba al lado de Jesucristo, que habían, cuando estaba crucificado, que aquí estaba el, ladrón, el, ladrón, el, ladrón, y el malo. Y el malo. Y, y, este, y este, ¿qué pasó? Que Dios apenas lo malo vio, él lo reconoció. Y él sí, él sí ve, y él sí supo que él era pecador, y dijo, pero. Y el otro le, le lo estaba escarneciendo al Señor. Y, ay, pues si eres Dios, pues sálvate. Y sálvanos a nosotros. Pero mira, no que eres Dios y no, que no te salvas. Y el cambio el otro sí al momento dijo, oiga, pero usted ni siquiera se dan cuenta con quién está hablando. y Él es, no merecía morir. Mire, pero es que eres un justo, no, nada malo ha hecho, También nosotros sí somos malos, ¿sí ver? Entonces él sí vio su pecado, él sí, dijo, yo soy malvado, yo merezco de morir así. Pero este no ha hecho nada. Señor, cuando estés en el paraíso acuérdate de mí inmediatamente mi compañera mañana mismo conmigo con el paraíso no, no, no, no, no, no. no tuvo que ir a hacer encuentro, no tuvo que ser discipulado no tuvo que bautizarse, no tuvo que hacer nada solo creer entonces, esa es la verdad la fe, creer en Él eso es todo lo que usted tiene que hacer creer en Él arrodillarse a esta palabra espiritualmente no físicamente, porque yo puedo estar de rodillas aquí demostrándole a usted, ay, tan religiosa yo pero resulta que por dentro estoy... Para pensar en otras cuida? cosas, lejos de lo, de lo que estoy, estoy diciendo. Entonces, no, entonces, espiritualmente, dice que a, a Dios, na, no, Dios no puede ser burlado, no, Él nos conoce por dentro de lo que somos, a Él no le podemos engañar. Yo no necesito estar demostrándole a todo, ay mire, yo hago devocional, ay mire, yo ayuno, ay mire, yo, yo intercedo, ay mire, yo oro por usted. No, si es que solo un mártir fue Jesucristo, pero si es que fue, él dijo consumado es. ¿sabe qué es lo que Dios le quiere a ¿Es que usted? Solo créale a él. Créale, que si él le dijo que la enfermedad fue curada, créale, que la deuda fue pagada, créale, que, la, que, la, que, la, que el vicio que tenía se lo curó, créale, que, que usted es salvo, créale, que usted está en libertad, créale, siéntase libre, sea libre, si alguien viene a acusarlo a usted, dígale mentiroso, diablo, porque sabe que nueva criatura soy nueva criatura soy, el Dios me hizo nuevo, usted no puede venir a con, con pecados de pasado a acusarme de qué, si el Cristo fue el que murió, dice ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, está ahí en, en Romanos, entonces, ¿por qué aceptamos tantas condenaciones? Cuando una persona está allá y dele, y ah, dele látigo a usted y que mire y que la conducta, ¿sabe qué? preferible un inmoral, con fe, ¿Eh? Que un fariseo moral, muy moral por fuera, pero por dentro está podido. Entonces sabe que no, no, realmente no, nos, nosotros, eh, qué más que Dios nos mira por dentro de lo que somos. Ay, no nos le podemos mentir, no nos podemos esconder. Entonces simplemente, créale al Señor Jesucristo, créale, Él es la verdad. Si usted, vale lo bueno, que Dios, cuando, cuando es uno ya se le, se le despierta el, el, el don de la duda, <risa> y entonces ya uno en todo lado ve cosas y dice, no, eso no es, eso no es. Qué pena, está escuchando una predica, uy, no, este, este tipo está predicando más de actitud mental positiva que, que lo que dice la, la palabra. ¿Eh? Eso, tenemos que estar alertas, alertas es su salvación no, no, por eso dijo Pedro cuidad vuestra salvación con temor y temblor el león anda como rey, león rugiente buscando a quien devorar someteos pues a Dios, resistid al diablo y lo irá a vosotros entonces, ¿cómo, cómo Satanás está que cautiva las mentes? Pues simplemente están allá, arrodilladas allá. Si el pastor, eh, el eminentísimo, eh, pastor reverendo, no sé qué, les dice que tienen que votar por Funaritota, toda la iglesia va y vota por ellos. pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no? Yo también estuve en esas y le pedí perdón a Dios. Sí, señor, pero hasta donde uno fue llevado de narices allá a hacer lo que no debía. Cuando el Señor dijo, ¿y mi reino qué tiene que ver con este mundo? Y yo, mi reino no es este mundo. El príncipe de este mundo es el diablo, el que, el que está gobernando está y a y los ahorita. que no creen. El, el, el diablo tiene poder sobre los no creyentes, pero si usted cree en el Señor Jesucristo, no tiene poder sobre usted. No hay agüero para, para Jacob, dice. No hay agüero para el que cree en el Señor Jesucristo. No lo hay. No lo hay. Y eso es lo que le duele al diablo. Que, que uno sabe, por eso uno dice: Yo sé en quién he creído. Yo sé que mi, mi redentor es Jesucristo. Mi redentor vive. Justamente exacto, entonces eso es lo que tendremos que tener rápido a la boca cuando venga, porque ya está ahorita el ministerio del anticristo sí. ya está ya está, entonces ¿qué pasa? nosotros ya estamos, dócilmente estamos aceptando, ya sea por televisión ya sea por internet, ya sea por donde sea estamos aceptando la condición de, de que mire, acepte, acepte la bestia, mire la psicología, ¿cierto? esos los están que nos controlan nos controlan y nos controlan se llevados como regos allá, pero ¿qué pasa? El que venciere, el que resistiere hasta el final, hasta el fin. ese, el fin. ese será el Señor Jesucristo. Se y es hasta el final. Entonces, entonces, esa era la palabra de hoy. Sí. <laughs> eh, eh, no, ahora sí se me Y que Vamos a empezar a, a buscar una salvación.